Regresamos con otro video, amigos de Mexca. y En esta ocasión nos encontramos en el Skytrain que va a cruzar el río Fraser de Surrey a New Westminster. Como pueden ver, estamos viendo el puente que está enfrente de, del otro puente donde cruza el Skytrain. Ese puente que vimos enfrente es donde pasan carros y este es el otro puente donde pasa nada más el Skytrain. Como pueden ver es un puente bastante alto, se cruza muy rápido, en menos de 2-3 minutos ya estás del otro lado. Una vez que cruza el puente, este, el SkyTrain se mete a un túnel y continúa su viaje. Y como pueden ver ya me encuentro en el otro puente pero ahora en bicicleta. Estoy cruzando por el carril de las bicicletas o el cruce peatonal y ese era el puente donde cruzamos el SkyTrain. Ese puente es nada más para el SkyTrain. Y este puente es para automóviles y peatones. En este caso pues no había ningún peatón, pero también podría utilizarse para los peatones. Más o menos me demoré unos 20 minutos cruzando el puente en la bicicleta. Aparte me demoré porque estaba grabando. Tenía eh, con una mano la cámara y con la otra mano el manubrio de la bicicleta o el volante. Como pueden ver, este, este puente está oxidado. Le falta un poco de mantenimiento. Y allá enfrente se encuentra lo que es la pequeña ciudad de New Westminster, que prácticamente ya es la zona urbana que conecta a la ciudad de Vancouver. Bueno, aquí realmente cruzas la calle y ya es otra ciudad. Las ciudades no son grandes, son chiquitas. Las recorres en 10, 15 minutos en carro o en bicicleta. Quizás el área de Surry es un poquito más grande. ¿Cuánto tiempo me demoró cruzar este puente en la bicicleta? Depende mucho de qué tan rápido vayas en la bicicleta, o caminando, o trotando, etc. Pero yo considero que unos 20 minutos son más que suficientes. Aparte pues iba turisteándole, iba lento, iba viendo el río Fraser. Como pueden ver ahí abajo está cruzando una pequeña barcaza, bueno, una lancha. Aquí hay mucha actividad marítima, ya que este, aquí pasan muchos barcos con contenedores. De aquí para allá nos conecta con lo que es el océano Pacífico. Y del otro lado nos conecta con una ciudad que se llama Port Coquitlan. Realmente no sé cómo se pronuncia exactamente esa ciudad, pero creo que es Coquitlan, algo así. También hay una línea de Skytrain, creo que se llama la línea Millennium, que te conecta a la ciudad de Port Coquitlan. Continuamos con el viaje. Realmente aquí sentía mucho viento, ese día estaba haciendo bastante viento. Y aparte la altura es impresionante, quizás no lo noten mucho con la cámara, pero una vez que estén aquí, arriba del puente, sí se siente como un poco de escalofríos, de miedo. Pero bueno, este, como pueden ver, estamos viendo que este puente ya es algo viejo, me imagino que lo construyeron hace 30, 40 años. Y sí, es muy notable lo que, del, lo que le falta de mantenimiento, más que nada de pintura, se ve todo oxidado bien aquí estamos ya a la mitad del puente prácticamente aquí hay muchísimos puentes no son los únicos por lo que yo he podido ver hay como unos cuatro o cinco puentes que cruzan el río Fraser quizás sean más pero son los que a mí me consta que he podido ver cuando estás aquí arriba en el puente se sienten las vibraciones de los carros y pues ahí sí como que te da un poco de miedo que no se vaya a caer el puente pero bueno pues es normal ¿no? Algunas ciudades de Estados Unidos que tienen puentes famosos como el Golden Gate o en Nueva York como el puente de Brooklyn, etc. Eh, bueno, no me consta si esos puentes los cobran, pero algunos los cobran, la pasada. Pero estos que están aquí no, no tienen ningún costo. Si alguien se avienta de este puente, no sobreviviría por la altura. Sería lo mismo como si cayeran en el concreto, no porque sea agua significa que tú vas a sobrevivir. Simplemente aventándote de un trampolín de 10 metros a una alberca si caes de espalda podrías llegar a morir porque se te podrían reventar los pulmones, el hígado, el estómago, etc. Por eso si alguna vez se van a aventar a una alberca, por ejemplo de un trampolín de 10 metros, asegúrense en que vayan a caer bien porque si no esto podría ser mortal. Quiero mandar un saludo cordial a mi buen amigo Diego Saúl Reina que sigue mis videos, de hecho hice un comentario de que le mande saludos, así es que le mando saludos a mi buen amigo Diego Saúl Reina, pero también quiero mandarle saludos a todos los suscriptores de este canal, amigos de Latinoamérica, mandarle saludos a Colombia, Argentina, Paraguay, Venezuela, Chile, eh, Uruguay, Perú, Bolivia, Centroamérica también y por supuesto a mi, mi querido México Sobre todo a la ciudad de Guadalajara que es mi ciudad natal Si se me olvidó una ciudad, este, no me lo tomen a mal Si no me la pasaría media hora saludando a todos los países de Latinoamérica Nuestros amigos y nuestros hermanos de habla hispana Como pueden ver ya llegamos del otro lado del puente Se recorre muy rápido y bueno amigos ya llegamos del otro lado del puente, por lo pronto esto es todo en este video, dale pulgar arriba, nos vemos en el próximo video y que estén bien, cuídense, adiós.